Eh, todos los que hemos trabajado con web, vivimos de webs o vamos a trabajar con ellas en algún momento, tenemos. No siempre eh, estamos pendientes de superar este miedo. Y la idea es que hoy pues nos vayamos todos de aquí y podamos aplicar lo que vamos a ver en todas nuestras webs para que puedan estar adaptadas a estas situaciones y no nos, atan, no nos tomen por sorpresa y podamos simplemente lidiar con ellas. Lo primero que necesitamos pensar es qué representa una web, porque una web, para la mayoría de nosotros, puede ser un negocio. Entonces, si hacemos una abstracción y pensamos qué significa mi web o la web de mis clientes, podemos concluir, entre otras cosas, que puede representar, lógicamente, una fuente de ingresos, un sustento, la venta de tus productos, simplemente la información o dónde consigue la gente información sobre lo que nosotros ofrecemos, nuestros servicios. Y es por eso que es tan importante que siempre esté activa y que no tengamos ningún tipo de problema. Pero claro, las situaciones no siempre son exactamente favorables o como las queremos y se pueden presentar eh, momentos en los que esto no va a ser así. Hacemos una comparación con lo que es un negocio físico. En un negocio físico pues tenemos un local, una fachada, unos servicios, una serie de eh, procesos de almacenamiento, distribución y demás que todos tienen que estar alineados, cuidados y medidos y que además en todos puede haber un problema. En la parte digital, pues básicamente todo se resume en uno, porque dentro de la web tenemos prácticamente todo, o sea una web o sea una app, y en el, en el peor de los casos pues tendremos algún tipo de inventario que tendremos que gestionar. Pero sí es verdad que la base principal es en la estabilidad de la web. Ahora, pasemos a verlo como dentro de WordPress. Estos son unos datos de Wordpress, donde básicamente podemos ver la importancia y el crecimiento que tiene. Vemos que cuatro de cada seis webs que, que abramos, sin importar cuál sea, estadísticamente cuatro van a ser Wordpress. Luego de eso, pues el incremento anual, los ataques, que lógicamente es una de las cosas que nos van a interesar, porque estos ataques son los que pueden llegar a nuestra web, y es lo que vamos a tratar de aprender un poco a lidiar con ellos. Y sí... Esto es lo que nos tenemos que preguntar, y que a veces lo hacemos, pero lo, lo omitimos, lo pasamos, y simplemente quedó como un pensamiento vago que tendríamos que en verdad materializar y empezar a prepararnos. Luego, ¿qué es lo que sí podría pasar? En un local nos pueden robar, se puede cortar el suministro, puede haber un daño físico, todos estos son daños que a lo mejor no van a afectar todo el funcionamiento del negocio, porque a lo mejor puede tener algún tipo de respaldo, pero sí es verdad que si se cae la web, los que trabajamos con web, se cae prácticamente el negocio de, o la fuente de ingresos por un tiempo y es lo que no podemos permitir. Eh, ¿Cómo puede pasar? Puede haber un hackeo, puede caerse el servidor, puede caerse el centro de datos y todas estas son situaciones que probablemente estén fuera de nuestro alcance pero siempre hay que tener un plan de acción a la hora de que se presenten. Entonces, vamos a ver Paso a paso, porque lógicamente eh, tendríamos que analizar cada uno de estos casos y entender cómo podemos nosotros estar anticipados o anticiparnos a la situación y que no nos tome por sorpresa. Luego, ¿qué es un hackeo? Básicamente una intrusión, alguien que, se entra, que me entra fraudulentamente a tu web. Y pues, ¿esto qué puede representar? Robo de datos de tarjeta de crédito, datos de cliente, eh, simplemente inhabilitación de la web, porque puede ser que simplemente ese sea su objetivo. Con lo cual, hay que analizar por qué pasa, y generalmente, en todo lo que vamos a ver, el error humano va a ser muy repetitivo porque uno de los factores más importantes es poder corregir ese error humano. Entonces, usualmente tenemos plugins, temas que eh, lo conseguí más barato, me lo dieron gratis, lo bajé de otra página, no es la fuente oficial, no lo actualicé porque para mí funciona mejor con la versión anterior de PHP, y esto en los años de experiencia que tengo ayudando a clientes, y en la parte de soporte donde yo trabajo, es lo que siempre, o lo, la mayoría de las veces, lleva a webs infectadas. ¿Por qué? Porque las actualizaciones están ahí precisamente para algo, y luego las fuentes oficiales son las únicas en donde podríamos un poco confiar que no hay un código adicional o que no hay algo que pueda incluirse en tu web. Credenciales débiles. Todo esto que estamos hablando Puede parecer muy básico y puede parecer que en un sitio como este todos tendríamos que tenerlo ya bastante mentalizado e internalizado. Sin embargo, de todos los casos de web hackeadas, estos se repiten en todos, sin importar el nivel de usuario. Desarrolladores, diseñadores profesionales, usuarios novatos, usuarios que están por primera vez, todos caemos en alguno de estos errores y es importante repetirlo porque se necesita tener especial atención en esto. Y luego la seguridad del servidor. Es importante... Porque el servidor es donde está alojada tu web y si eliges el servidor más barato, pues simplemente porque es más barato, pues es muy probable que tengas algunas funciones que no vas a tener o algunas protecciones que van a faltar. Vamos a ver algunas cifras. 60% de las pymes que son víctimas de ataques terminan cerrando. Esto simplemente quiere decir que si te consigues con un hackeo, hay un 60% de probabilidades de que tu negocio termine. 43% de los ciberataques afectan a empresas pequeñas. Podríamos pensar que a alguien que quiera hacer un ciberataque, primero va a ir al banco, primero va a ir a un internacional, primero va a ir a Amazon, pero la verdad es que no, precisamente porque esos sistemas gigantescos ya tienen una protección mucho mayor, con lo cual, si bien el beneficio podría ser mayor, es mucho más fácil entrar en una web que esté desprotegida, y por eso muchos de los ataques también ocurren a la web sin importar lo pequeña que sea. 230.000 marcos quedados al día, con lo cual, pues simplemente pueden ser variaciones, pueden buscar eh, vulnerabilidades que no se han visto en el, la versión anterior, y esto, de nuevo, eh, nos lleva a tener que tener todo, desde el plugin, el tema, eh, el, la versión de PHP, todo, lo más actualizado posible desde el día que sale la actualización. Eh, a una compañía le toma entre seis meses detectar una brecha de seguridad. Esto es importante porque probablemente no nos vayamos a dar cuenta de que tenemos un malware si no estamos 100% pendientes hasta seis meses después. Y el daño puede ser increíble si lo vemos en retroactivo, si lo vemos en pérdida de clientes, de imagen y demás. Pasando ahora a lo que es el servidor. Es una parte muy importante porque, de nuevo, muchas veces elegimos el servidor más económico, el servidor que me recomendó alguien, pero no nos eh, ponemos a investigar exactamente por qué nos estamos eligiendo, o si de verdad nos va a proteger a la hora de que haya un ataque. ¿Por qué se puede caer? Error humano. Se va a repetir. ¿Por qué? Porque siempre que haya un humano detrás, pues siempre puede haber una probabilidad de que algo esté mal configurado, de que no se haya eh, parcheado alguna cosa, pero arriba de todo esto está falta de actualizaciones, de mantenimiento, que son, básicamente, algunas de las cosas que los proveedores que no son especializados o no están eh, en búsqueda de esa mejora de calidad, sino simplemente competir por el precio, descuidan. Son servidores que yo he visto, por, por ejemplo, que te, todavía siguen trabajando con PHP 5 y al, eh, la verdad es que esto simplemente significa una vulnerabilidad para las webs que estén alojadas en él. Falta de mantenimiento, un poco más de lo mismo. Y luego, problemas de conexión e incompatibilidades, pues, le puede pasar a cualquiera que haya una caída de potencia, que haya una caída del internet que utiliza en ese momento, son factores externos que están ahí, que tenemos que saber cómo, cómo lidiar con ellos y que tenemos que prepararnos para, o sea, o el servidor, el proveedor de hosting tiene que estar preparado para dar una respuesta inmediata ante cualquier situación. Otras cifras. El 29% de las caídas se deben a fallo de suministro eléctrico. Lógicamente, no podemos controlar, no podemos saber si va a fallar el suministro eléctrico, pero podemos estar preparados para ello. 24% son errores humanos, quiere decir que, de nuevo, tenemos que confiar en el equipo que está detrás de nuestro servidor. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué medidas toman, cuáles son los procesos de seguridad, los mecanismos que tienen. Eh, y factores climáticos, de nuevo, cosas que están fuera del control, pero hay que tener un plan B. ¿Y si pasa algo en el centro de datos? Ya vimos la web, lo vimos a una escala micro en el servidor, pero también puede pasar en todo el centro de datos. Entonces, esto mismo que se vio en un servidor, veámoslo a gran escala. Desastres naturales, terremotos, huracanes, un tsunami, fuera de nuestro alcance, puede pasar, y tenemos que saber qué planes tiene el servidor en caso de que esto llegue a suceder en el servidor o en el centro de datos donde está mi web. Fallos técnicos. Lo mismo que mencionábamos para el servidor. Errores humanos. Esto ha pasado. Alguien se le olvida configurar mal, o sea, configurar bien unas DNS, las configura mal y tumbó todas las webs de ese servidor. ¿Puede pasar? Sí, le puede pasar a cualquier servidor. Lo importante es saber qué va a pasar en ese caso. ¿Cuánto va a estar eh, mi web caída? Porque lo importante es entender que el negocio de cada persona es suficientemente valioso como para que haya un plan de acción y que puedan reaccionar de manera inmediata. Y luego tenemos otros factores internos que eh, en los últimos años se han visto que tienen que estar también cubiertos porque, por ejemplo, puede haber intervenciones gubernamentales, guerras, cosas que no podemos planificar, pero ¿qué pasa si yo tengo un servidor muy barato que además tiene su centro de datos en un sitio muy propenso a que pase algo de esto? ¿Qué va a pasar con mi web en ese momento? Algunos ejemplos, por si nos queda un poco lejos poder aterrizarlo. En el 2011, Amazon Web Service acababa de abrir su centro de datos en Japón y sufrieron un terremoto y se vieron afectados muchísimas de las unidades que acababan de instalar. Luego, en Ucrania, cuando empezó la guerra, habían 50 centros de datos, la mayoría para proveedores locales, pero lógicamente su manera de competir eh, en un mercado tan abarrotado como el de hosting habrá sido el de competir por precios. ¿Qué va a pasar con mi web? Una persona ajena a, esa, a, a estos proveedores o ajeno a este país, pero que se vea afectado por una situación que evidentemente ellos no quieren vivirla, pero tampoco nosotros quisiéramos que nos afectara nuestra web y por eso deberíamos un poco anticiparnos en qué podría pasar. Y luego, en, en los terremotos de Turquía y Siria que hubo actualmente o que hubo recientemente, en Turquía se afectó el centro de datos de Cloudflare, pero claro, no afectó de manera muy visible, porque Cloudflare tiene una red de datos, una red de, de centros de datos grandísima a nivel mundial. Están preparados y por eso pudieron eh, complementar lo dañado con algo que estaba en funcionamiento. Y si pasa algo eh, de esto, ¿en qué me afecta? Pues lógicamente, una caída temporal o permanente, pérdida de tráfico, pérdidas económicas, penalización de SEO, pérdida de información, la imagen de marca se ve afectado, todo. Porque claro, si yo trato de entrar en una web y no estás activa, muy probablemente no vuelva a ir. Entonces, ese cliente lo perdimos por un error o nuestro o del servidor, pero error al fin. Y si mejor nos anticipamos, si en verdad sabemos que esto puede pasar, sabemos que tenemos que tener una cuota de responsabilidad y además pedírsela también a nuestro servicio de hosting, pues podemos estar un paso más adelante de cualquier eventualidad que se pueda presentar. Entonces, ¿cómo prevenir hackeos? Al hosting hay que pedirle todo lo último. Las últimas actualizaciones. Que tengan firewall, firewall web. Que tengan aislamiento de cuentas, que es un estándar de la industria. Si no lo tienen, prácticamente no tienes que estar en ese servidor. Eh, saber, poder conversar con ellos y preguntarle ¿qué pasa si mi web es hackeada? cuál es el procedimiento, qué tengo que hacer, que haya un sitio donde yo pueda consultar, estos son los pasos a seguir, esto es lo que te recomendamos, que te, que te puedan ayudar, que de verdad estén ahí para ti. Y a nivel de usuario aunque ya lo mencionamos, pues de nuevo, todas estas opciones son cosas que siempre se mencionan, se mencionan en todos los sitios donde se habla de seguridad y siempre falla. Las webs que son hackeadas generalmente no tienen muchas de estas cosas, tienen contraseñas inseguras, no cambian el wwp-admin, no implementan CAPTCHA ni el, el doble factor de autentificación. Y lo más importante, plugins y temas oficiales. Muchos, muchos sitios web que están infectados son porque fueron bajados fraudulentamente de sitios sospechosos y al final, pues, terminamos pagando las consecuencias de que no hayamos adquirido el, el tema en el sitio oficial. Consultar los protocolos ante caída, pues, Lógicamente, tenemos que saber qué va a hacer el servidor, el proveedor de hosting, en caso de que algo de esto pase, cuáles van a ser los tiempos de respuesta, qué, es, qué, es el, qué nivel de servicio me garantizan. Si te ofrecen 100% de servicio, es mentira. Nadie tiene 100% porque a todos nos puede pasar algo, sobre todo porque está el factor humano y están factores que no controlamos. Pero sí se puede hacer un 99%. Y en ese 99% es que están el plan A, el plan B y todos los planes consecutivos para poder tener la web activa, que haya disponibilidad de soporte y sobre todo backups. Para eventos globales, no podemos confiar en un proveedor que tenga un solo centro de datos o que dependa de un solo servidor, porque si, si yo tengo un móvil y mi copia de seguridad está en mi mismo móvil, pierdo el móvil, pierdo todo. Lo mismo pasa con un servidor. Si tengo un solo servidor, si, si la empresa tiene un solo servidor y pasa algo con ese servidor, se daña, se destruye, con ello se perdió mi información, mis clientes, mis ventas, mi todo. Entonces, tenemos que tener, por lo menos, distribuidos servidores o centros de datos donde nos podamos apoyar y tener esos eh, copias de seguridad que sean restaurables. Eh, almacenamiento de backups en diferentes ubicaciones, un poco lo que hablábamos. Si el servidor hace los backups en el mismo, no tiene ningún sentido. Tenemos que pedirle o buscar un proveedor que tenga un servidor activo y los backups en uno de respaldo. Si no, no tenemos el backup. Manejo de las DNS centralizadas. Esto ayuda muchísimo porque no, no habría cambio de DNS. Simplemente hacen el switch de un servidor al otro donde te tienen el respaldo y prácticamente tu tráfico no se ve afectado. Y luego, saber qué proveedores están involucrados. Usa Google Cloud usa web service, usa servidores propios, saber cómo los configuran, saber qué va a pasar en caso de saber si tienen un plan de respaldo. O sea, si nosotros nos vamos a exigir a, exigir a nosotros mismos tener un plan de acción, pues debemos exigírselo al proveedor también. Y luego, si tengo todo y algo pasa, seguí todos los consejos, seguí, elegí el hosting que yo creía que era el mejor, hubo algo que afectó un centro de datos, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Un ejemplo real, el año pasado, pues, hubo un incendio de seis horas en un, un conocido proveedor de hosting europeo y afectó a decenas de miles. Todos los que trabajamos relacionados a hosting, si teníamos un cliente ahí, sabemos lo que pasó, se perdió mucha información. Otros proveedores pueden constatar el flujo de clientes que hubo hacia todos los demás porque esta situación afectó a toda esta cantidad de clientes. Demandas, gente que perdió todos sus negocios. Esto es lo que no queremos que suceda. Entonces... Los accidentes pueden suceder, o sea, no hay forma de garantizar que no vaya a pasar absolutamente nada. Pero puede pasarle también un negocio físico. Claro, lo que hay es que tener un plan de respaldo. No se trata de simplemente ver quién es el culpable y a quién le vamos a apuntar el dedo y decir fue tu culpa, sino ¿cuándo va a estar mi web activa? ¿Dónde? ¿Dónde está la respuesta? Se cayó el centro de datos. Te entiendo. Ahora, dime qué están haciendo para que mi web esté activa y cuándo puedo esperar que la tengamos. Y por eso la, la transparencia en la información y los tiempos de reacción tienen que ser total. Si un proveedor se esconde y no te da la cara, no te dice qué es lo que van a hacer, cuáles son los protocolos, probablemente tengas que cambiar de proveedor. También pueden pasar cosas negativas ante lo positivo. Porque, ¿y si me muero de éxito? Que ya lo he mencionado hoy. Pues... Tengo todo previsto, tengo todo muy bien, hice toda mi planificación, salió mi negocio, salió mi página web y tengo un altísimo éxito, un altísimo, altísimo tráfico. Tengo una campaña de marketing súper exitosa o en un momento eh, del año, pues, el, el tráfico a la web subió tanto que no pude manejarlo. Pues, tenemos que estar un paso adelante y saber que nos van a responder eh, desde el hosting o desde el, de todos los proveedores que tengamos. Entonces, análisis periódicos de... Eh, los archivos en busca de malware es algo importante sobre todo a nivel de servidor debería haber una herramienta que escanee, que periódicamente te diga que está libre de malware o que por lo menos tú puedas manualmente hacer un escaneo o solicitarlo y que te digan no hay malware, todo está bien y sobre todo poner eh, una notificación de si no lo tiene automatizado el hosting, pues de pedirle mira, todos los meses que me hagan un análisis o todas las semanas o la peridiosidad que queramos Tener todas las herramientas y todo, todo, todo, absolutamente todo actualizado es súper importante. Luego, tener un entorno de pruebas, porque lógicamente, si vamos a usar un plugin nuevo, un tema nuevo, por mucho que lo compremos en proveedores oficiales, nunca está de más. Probarlo en un, en un sitio de ensayo, saber que está perfectamente libre de malware, que no hay nada sospechoso, y luego pasarlo a producción. Probar que todas las herramientas funcionan y sobre todo, muy importante, Copias de seguridad. Si yo tengo la copia de seguridad, yo confío en que está ahí, pero nunca la pruebo, y en el momento que pasó algo, restauro esa copia y no funciona, es como si nunca la tuviste. Entonces, periódicamente, hay que programar, probar la copia de seguridad, probar que funcione, saber que si pasa algo, la voy a tener ahí. No conferen en una sola. Que el hosting lo tenga en otro, muy bien, descárgate una. Tengo una copia de seguridad, lo más reciente posible en un dispositivo local que si pasa algo no pierdas toda tu información. Luego, cuanto más especializado sea el servicio de hosting, por ejemplo, estamos buscando para WordPress, tenemos que buscar uno especializado en WordPress para que pueda solucionar cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar. Eh, de nuevo, todos los proveedores fabricantes presentes en tu instalación, me refiero. Tanto a nivel de hosting, a nivel de plugin, saber quién está detrás de todo eso. Saber que estoy instalando eh, plugin de fuentes confiables. plugin que de verdad funcionen, que no vengan viciados, que de verdad eh, estén comprobados que funcionan de todas las maneras posibles. Eh, tener flexibilidad. No siempre podemos empezar con el mejor hosting posible, porque lógicamente, si estamos empezando un pequeño negocio, a lo mejor no tenemos para contratar el, el, el mejor hosting de momento pero podemos contratar uno que tenga algunas funcionalidades básicas y luego cambiarnos a uno mejor o tener uno que sea escalable, que puedas tener una opción económica y a medida que tu negocio crece puedas seguir creciendo, de nada te sirve tener el más barato y en el momento que tengas un gran boom en tu página web, pues simplemente no tengas web, no te esté todo caído porque tienes que hacer una migración a otro proveedor porque tu proveedor no es escalable. Si hay escalabilidad es lo más recomendable. Y luego, lo barato sale caro. Puedes conseguir un hosting barato, gratis, puedes conseguir de todo. Pero van a ser seguros, rápidos, vas a tener alguien con quien conversar, van a ser escalables. Todo esto lo vas a poder implementar. O sea, a la hora de que te pase algo, vas a poder reaccionar, van a poder darte una solución. Eso es lo que tenemos que pensar. Y pues, de nuevo, no existen eh, sistemas 100% fiables, 99% sí. El eslabón más débil siempre es el usuario. El error humano siempre es el eslabón más débil. Y pues, si el proveedor no te funciona, si te dan la espalda o si está actuando en tu contra, pues lo más lógico es que tienes que cambiar de proveedor. Yo soy Miguel Díaz, trabajo como supervisor de atención al cliente. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto. alguna preguntilla hola eh, hay que darle poco... eh, ah. eh, muchas gracias por, por la ponencia y que mi duda es cuál es el fallo más típico que solemos cometer nosotros. El qué? ¿Cuál es el fallo más típico, más común que tú sueles ver en los clientes que podrían ser prevenibles? Porque al final. Bueno, un poco lo que mencionaba sobre contraseñas inseguras. Lo dicen en todas las conferencias, en toda página web, en todos los consejos y siempre hay un cliente que te dice: mi contraseña es contraseña, mi contraseña es 1234. Eso es lo primero, lo, lo primero. Y luego, la, buscar siempre lo más barato es lo que lleva a muchas situaciones, porque muchas veces llega un cliente con un malware y te, le preguntas, ¿dónde compraste el plugin tal que lo, que lo tienes instalado? No, lo descargué, un amigo me lo pasó, lo busqué en una página eh, no oficial y era gratis, él me lo vendieron a 2 euros cuando vale 70 en otra página. Entonces... Esos son los errores más comunes y sobre todo a nivel de servidor, es exactamente lo mismo. Conseguí un servidor de un euro al mes, sí, pero ahora no tienes web. Eso generalmente son los dos más comunes que yo he podido ver cuando hay un problema, cuando se ha presentado ya un hackeo, o una caída o una pérdida ya de la página web por completo. Yo quería hacer una pregunta desde el desconocimiento total. Eh, quería preguntar mm, si, por ejemplo, apuestas mucho porque eh, si, si el WordPress te pide actualización, obviamente se actualice porque está para algo. Pero, ¿eso afecta a todos los contenidos que hay en la web? ¿A Negativamente. ¿A, todo? ¿A, todo a web? los contenidos que hay en la web? ¿Se borraría algo de la web cuando yo le actualizo? No, o sea, el, el, el sistema no debería eliminarte ningún contenido de la web, de todas maneras. El correcto proceder es, sí, tener todo actualizado, pero de nuevo, si tú vas a hacer una actualización mayor, que tú puedes pensar que vaya a afectar a algo, tienes información muy importante, haces un escaneo de malware, una copia de seguridad, haces la actualización, pruebas que todo esté bien y sigues adelante. Nunca borres el, el respaldo por si lo necesitas, pero básicamente con esos pasos deberías tener todo cubierto. Muy buenas Quería hacer una pregunta, bueno dos preguntas. Sí. Y no tiene doble intención, aunque lo pueda aparecer en un momento dado. La verificación de un backup, eh, entiendo que el data center, el proveedor de hosting, hace los backups, eh, la verificación de un backup a quién correspondería, más allá de que el usuario, a mi entender, siempre debe ser responsable de, de su web y demás, pero correspondería también al data center o a la empresa de hosting hacer una verificación de esos backups que se están realizando? Evidentemente. Una empresa de hosting seria va a hacer una comprobación periódica de este tipo de, de backups porque eh, los necesitamos, o sea, se necesita que estén activos. Te digo más, en la mayoría de las empresas de hosting de verdad confiables, no tienen uno. Tienen una serie de backups de los que pueden ir tirando que si falla uno, pues tendrás el X por ciento más por probar. Pero también es responsabilidad del usuario, hasta cierto modo, estar pendiente de la página web que en la que está trabajando, en la que, que es su sustento, y también hacer una verificación por su cuenta, porque podemos confiar al 100% en nuestra empresa, pero yo particularmente también haría una comprobación que a lo mejor me toma dos, tres minutos en que se restaure un backup, veo que funciona, pues sigo adelante y yo me quedaría más tranquilo. Y de cara, de cara a poder hacer ese chequeo desde el lado del usuario... ¿Cuál sería la recomendación? ¿Hacer una especie de staging de, de lo que es la web y en esa staging recuperar un backup? O sea, lo digo para no tocar, lógicamente, la, la que está en explotación. Claro. Sí, la web en producción debería ser la, la, la que menos se toca. Entonces, ah. claro, si generalmente estamos trabajando en un staging antes de publicar todo a, a pasarlo a producción, pues podemos verificar que la copia de seguridad de ese staging en el que siempre trabajamos esté funcionando correctamente, que yo sepa que pasó algo con la de producción? Tengo mi copia del staging, pero también tengo la copia del de producción. Entonces, sabemos que tenemos ese tipo, esos dos tipos de respaldo y, y verificando los dos, pues, vamos a estar más que seguros. Sí, pero no, no me refería tanto a eso. Me refería, olvídenos del staging. Es decir, tenemos la de producción. Sí. Yo tengo X backups. Claro. ¿Cómo, como usuario, hago de forma sencilla, sin tener que dedicarle, si es posible, una serie de horas de instalar un WordPress, un tal...? Para que se pueda comprobar y demás que el backup está funcionando. Sí, eso. O sea, restaurarlo en un staging o en un, un entorno de donde se pueda hacer pruebas siempre va a ser lo mejor. O sea, okay. nunca vamos a querer tocar la web en producción para comprobar un backup. Porque ¿y si no funciona? Por eso. Ok, gracias. <risa> nada, nada. Eh, pues listo, no tenemos tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias por, por la ponencia. Pues muchísimas gracias. <risa>